La medicina de precisión se refiere a un enfoque de tratamiento que busca personalizar la atención médica de acuerdo con las características únicas de cada paciente. Esto incluye consideraciones como la genética, el estilo de vida y la historia médica de cada individuo. La medicina de precisión se basa en la idea de que cada persona es diferente y que la atención médica debe adaptarse a sus necesidades individuales. En el caso de las enfermedades raras, puede ser especialmente útil debido a la naturaleza compleja de estas condiciones. Frecuentemente, estos desórdenes son causados por mutaciones genéticas únicas, lo que hace que sea difícil encontrar tratamientos efectivos. La medicina de precisión ayudaría a identificar estas mutaciones y a desarrollar tratamientos personalizados que sean más eficaces para cada paciente. En general, la medicina de precisión puede ser una herramienta valiosa para el tratamiento de las enfermedades raras. Sin embargo, también es importante señalar que todavía se encuentra en una fase temprana de desarrollo y que aún hay mucho por aprender sobre cómo aplicarla de manera apropiada en el contexto de nuestros padecimientos.